bienvenidos, gracias por estar con nosotros, a ver John Valverde Ramírez John Valverde Ramírez o también conocido no, John Valverde Ramírez John Valverde Ramírez ha sido el teniente alcalde de Santa Anita. y cuando yo he visto eso, me van a disculpar ¿no? probablemente sea una memoria fotográfica pero cuando he visto el carro y he visto la escena, ¿saben qué imagen se me vino a la cabeza? Enero de 1990, el general López Albújar, muerto por el MRTA. Obviamente no es lo mismo, pero la, la forma, el, el, ¿se dan cuenta? El de vu... Uh, pero... Sí, yo, sé yo, crepo, sé. Ah, para, yo es, sé, yo sé. A mí, a la vista, ajuste de cuentas. Yo sé, pero ¿sabes qué pasa? No que si lo dejamos pasar. Fue el MRTA. El MRTA o lo, cualquiera de los dos. ¿Sabes grupos? qué pasa? Que si. Sí, que yo, yo entiendo perfectamente y yo sé que ibas a saltar. Es que esa es una escena típica de ajuste de cuentas. Ya, está bien. Y yo sé que el, es discutible la, la fotografía. Y no es lo mismo. No es lo mismo. Pero ¿qué hacemos? O sea, no se había visto una autoridad muerta de esa forma. ¿Cuándo habías visto en Lima una autoridad muerta de esa forma? No he visto una autoridad, pero he visto muchos ciudadanos que han sido asesinados de esa forma. ¿Autoridad? Autoridad, ya, autoridad no, pues, pero hay, hay este, muchos ciudadanos que han muerto de esa forma porque hay ajustes de cuentas uh -huh. eh, a cada rato. Uh -huh. O sea, hay una una trabajadora sexual la matan con más de 31 balazos ya, ¿no? Con besanía, con crueldad. Entonces, aquí estamos viendo que hay en mi opinión, el general seguro tendrá su opinión, pero este es, este es un en mi opinión, lo, la foto que yo veo no tiene nada que ver con lo que tú has dicho. Para mí es un asesinato por encargo para cubrir alguna Algún saldo, alguna deuda, algún incumplimiento que ha tenido. Uh -huh. Esa es la foto que claro. yo veo. Digamos, no siempre tenemos que coincidir. Esta vez estamos en, en orillas distintas. Sí. ¿Por qué? Porque yo siento que esto se pone feo. ¿no? Sí, estamos, Obviamente estamos, son estamos, fenómenos completamente distintos. estamos caminando Pero ¿cómo a, a, lo paramos? Estamos caminando en una sociedad más violenta. Ajá. Este, el sicariato es un fenómeno complejo, o sea, no, es, uh -huh. no, se, no se presenta para una sola cosa. No, uh -huh. pues. Hay sicariato que es, por ejemplo, por venganza pasional, por ajuste de cuentas. El sicariato que, que, que realmente nos debe preocupar a todos nosotros es el que actúa como brazo armado de las organizaciones criminales. Así es. Estamos hablando de narcotraficantes, extorsionadores, este, mafias de cobre cupo, este, organizaciones vinculadas al crimen organizado, pero. En temas de corrupción, ya hemos visto gobiernos regionales eh, como el de Ancash, por ejemplo, donde se ha manejado este, este tipo de, de personas para fines netamente eh, de, de corrupción dentro del de manejo político. Entonces, uh -huh. el sicariato es el brazo armado de las organizaciones criminales. Uh -huh. Y ese es el peligro. En el Perú ya tenemos eso. Uh -huh. Claro. Y antes que vengan uh -huh. los venezolanos, ¿ah? ¿eh? Claro, porque ya. el gringallo existe antes que exacto, vengan los venezolanos exacto así ah, es que tampoco lo que pasa es que los venezolanos le han puesto un poquito, un poquito más de, de le han, han, han gateado eso porque porque Venezuela es un país que es uno de los más corruptos en Sudamérica y es un país que es mucho más violento que Perú o ya el Perú ha sido un país donde se robaba mucho y se mataba poco Venezuela era un país donde se mataba y se robaba. Esto no era, pues. Sucia, Entonces, ¿no? Sí. Esto no, no era. No, pero si tú comparabas, por ejemplo, la cantidad de homicidios por 100.000, que es el indicador base para ah, la inseguridad, sí, sí. el Perú estaba ¿qué? ¿En 6? Estábamos en 2. Ya ves. Ahora, ¿Y cuánto siguiente. tenía El Salvador? ¿O Guatemala? Ajá. Entonces, Entonces de las diferencias. No es una clarinada lo que ha pasado con el teniente alcalde. Sí, ¿Es una creo... llamada de atención. Es. ¡Oh, ¡Cuidado! No solo el teniente alcalde, ¿ah? ¿eh? No, no solo A mí me ha removido un poco el teniente alcalde. No, Perdón que me lo tome un poco así. Para mí este, la, la, el... es como, oye, cuidado, ¿no? la actuación de sicarios en el entorno de la clase política involucra ya un tema mucho más serio. El alcalde salió asustadísimo. Me pues siento como si él fuese el siguiente. Pero, a ver, ¿a quién matan? ¿Quién va a gastar plata mm. en mandarte matar? Vamos a ver. ¿Quién va a gastar a plata, plata? Por ejemplo, que a mí, que alguien gaste plata en mandarme una matar. Una vendetta, pues, ¿no? Ya, claro, claro, sí. Ya. Entonces, ¿quién va a gastar plata en contratar a una persona para que me mande a matar? Alguien que está molesto conmigo. Claro, tiene que haber una... Sí, o, o alguien con que, el que has... o quien, Con quien yo he hecho un negocio quien, y no le he cumplido. Es. Entonces, yo entiendo el dolor de la familia de la persona que ha fallecido. Del tenis. Entonces, tú dices el que... Esa familia muy estado... bien. Yo no digo eso. Yo te digo... Presuntamente No Tampoco Yo digo Si alguien te mata de esa forma Es que alguien ha pagado para que te maten así O que el alcalde O el teniente alcalde ha estado más bien pisando callos Hay que ver las causas no Hay Eso que ver Eso habría que investigarlo ¿no? Segundo punto ordenanza que prohíbe realizar servicios de limpieza de parabrisas u otras partes del vehículo en Lima Metropolitana. Me mato de risa. Genialidad. Me mato de risa. Fina cortesía. Fina cortesía de la Municipalidad de Lima. ¿Qué tal? Del Virreinato de Lima. Del Virreinato de Lima. ¿Qué les parece? Es una medida absurda, absurda. absurda y, y, y que demuestra que está alejado de la realidad de nuestro país. Este, Yo te diría, un gran porcentaje de nuestra población vive en una economía informal porque no hay empleo... Uh -huh. Este, seguro para todos Mucho, Mucha gente pobre pero honesta Sale a sobrevivir diariamente Y están en las calles Yo como policía he encontrado en la calle delincuentes Que fungen de ser este, comerciantes de ambulantes Que su, fin, fun, este, fingen ser Limpiaparabrisas y, y van a robar Pero también está la gente más pobre y necesitada Si tú le cierras la puerta A esa gente pobre y necesitada Entonces estás arrinconando y lo estás obligando A ir al camino de la delincuencia Porque tienen que mantener a sus hijos, a su sí. familia hay gente que tiene familiares enfermos. Sí. Entonces, tú no vas a perder a tu madre, te vas a ir contra la ley. Se está poniendo a la gente contra la espalda y la pared y es una mala decisión. Eso sí es peligroso. Todo, ¿no? eh, yo creo que es hasta una un golpe a la mendicidad, al, es un golpe a la pero pobreza, ¿no? ¿Eh? Sí, es, es invisibilizar es, la pobreza. Es cierto eso, pero ¿no? también es cierto que hay personas que están enfermas que utilizan mucho este mecanismo, que son las personas adictas a las drogas, especialmente ah. en esa zona. Yo paso todos los días por Abancay eh, con Grau. Y esa gente, algunos de ellos son adictos que vienen del callao, del callao, de la victoria, de comprar drogas. ahí en la espalda del más? Congreso, ahí está, ahí está este, en, en, en, este en Barrio Santos y bastante. Sí, también. Barrios Altos y de ahí a la Victoria, ¿no? Claro, es donde venden, ¿no? Entonces, este, esas personas necesitan atención médica. En el Perú hay pocos sitios. ¿Dónde donde brindan la atención gente, médica para.? Por ejemplo, en el Valdizán. Ya. En el hospital Balizán puedes ir a hacerte una desinto desintoxicación y un tratamiento de no, parte del Estado. Pero... pero si no, tienes que si no tienes una clínica, ¿qué haces? Termina jala, caminando calato por la calle. Eso es lo que pasa. Y no hay una política de desintoxicación y de tratamiento de las drogas. Porque estos lugares donde te llevan, si bien, este, esos Pagado, sitios, ¿no? pagados, pero además... ¿Qué base científica tienen para el tratamiento? O son estos eh, chicos oh, que salen a vender queques, uh, ¿no? caramelos, otras eh, cosas, ¿no? ¿no? Sí, le está hablando sobre los consumidores de oro, a los, Así es. los adictos. Claro. Y efectivamente son gente que necesita apoyo, atención, porque si nosotros no los miramos, simplemente esas personas que no tienen nada que perder porque no han estudiado, no trabajan, muchos de ellos han sido expulsados salen de, su, a robar, ¿no? de, su, de sus casas. Para consumir. Entonces se pueden tornar. robar, Nada más. Se, se pueden un círculo vicioso. Claro. Y, si, y si tú muertos en, vez terminas, en, vez de en vez algún lugar, tú los abandonas, esos te van a hacer daño, te van a hacer daño. O sea, sí. se van a convertir en delincuentes violentos. O sea, es daño. Se hacen daño, hacen daño. Así es. Se hacen y un día terminan muertos. Y el Estado tiene que ocuparse de ellos. O sea, esta ordenanza es. Un absurdo. Populismo completo. puro. Populismo e ignorancia, ¿no? Ignorancia total. Pena. Mira, el comercio ambulatorio está prohibido en un montón de sitios, por ordenanza, entonces, este ¿y se cumple? ¿No hay que estar todos los días haciendo operativos, etcétera? Pero claro, se puede hacer operativos, se puede disponer de un equipo de, de, de la policía, de la municipalidad que haga control diario sobre todo el comercio ambulatorio en las vías, en las troncales, en las avenidas más importantes, ahí donde están... Los limpiaparabrisas, los comerciantes ambulantes. Claro. Diferenciar al delincuente de la persona es, que sí que necesita trabaja. a trabajar. Claro, claro. Y también llamo la atención de las gerencias de desarrollo económico de todas las municipalidades, porque nos convierten a quienes hemos trabajado en fiscalización en las malas de la película, porque nosotros los correteamos. Pero, ¿dónde está desarrollo económico? Porque no resuelve el problema de fondo, que es la falta de trabajo. Claro. Cuando nosotros intervenimos, Gamarra, con George Forsyth, lo que logramos hacer es que muchas galerías que estaban vacías a partir del segundo o tercer piso, les dieran un, un crédito de un año, les perdonaron un año de, de renta, para que ellos se pudieran ubicar ahí. Y ellos vendían más barato porque no pagaban alquiler y se reubicaron. Tú no sacas un ambulante porque si lo sacas se va a ir a otra esquina. Claro. Entonces tienes que ver qué vas a hacer con ellos. Claro. A ver, ayer... Dándole vueltas al tema de la inseguridad ciudadana, planteamos algunas cosas que queríamos compartirlas con ustedes. Creemos que el tema del ejército no tiene sentido. No tiene sentido. ¿No? Estamos de acuerdo hasta ahí. A ver, poner un tanque, yo no sé si... <ríe> o sea, creo que... ¿Ocupa espacios o sí? Ocupa espacio. Y la física dice ¿no? claramente que un espacio no puede ser ocupado por dos cuerpos. Entonces, por lo menos en el espacio del tanque, ahí no va a haber otra cosa. <risa> por lo menos no entrará un delincuente. Sí, ahí. ahí, en ese espacio del tanque. Ya, pero. Ya, pero no tiene sentido. Cada vez que ocurre un evento que conmociona a la sociedad, o sea, no a se van por las ramas. Sí, así o sea, es. no piensan en el policía, sino piensan en un militar y, y piensan en un sereno. Y la policía. Es la institución idónea y la preparada para hacerlo. No piensan, se la equipa, no, se le, no se le da en la, en la instrucción de vida Siempre porque piensan al final mucha. en la policía. Entonces, sí. creo que una de las cosas en las que hay que pensar seriamente es en volver a la policía como era antes de la reforma de García uno, O sea, volver a la Guardia Civil como tal, que se sea especializada, volver a la Policía Investigaciones, a la PIB, y volver a la Guardia Republicana. O sea, no nos queda bueno, otra. Ese es un debate también generacional en la policía, sí, ¿no? Yo creo que hay que tomar el toro por la sasta. Es que la, la unificación, Jaime, de, si nos, los tres nos unimos, se supone que debemos ser más fuertes, debemos capitalizar nuestros talentos. debate ¿Qué es lo que ha pasado con la unificación? Hubo una, una lucha fratricida. ¿Por qué? Porque yo quería asumir el comando y me volaba los mejores de los otros. de la, las otras. que otras mi código. Esa, no esa unificación no fue llevada de la mejor manera no. posible. Esa sabes. es la realidad. Y, y, y las consecuencias las está sufriendo todo el pueblo peruano. Ah, sí. ¿Qué hemos perdido? Antes teníamos una Guardia Civil especializada en me prevención. Me acuerdo, me acuerdo. Teníamos ¿Cómo? una policía investigativa que te resolvía los crímenes en todo el país y que nunca dejó que en el Perú se desarrollaran las mafias. A lo mucho llegaban a bandas y las desarticulaban. ¿Te acuerdas, este, Gamboa, qué era? ¿Era un PIP? No, era un claro. PIP. Ah, ¿Te acuerdas? Era un policía claro, investigación el, el, el coronel Ceballo Berselli, esa es la historia del, de Gamboa. ¿Sí? ¿no? Y los, no voy a decir cómo les decían, pero los, los, los guardias republicanas cuidaban y la, las... Y la fuerza de choque, lo, los bravos. Cuidaban los edificios públicos, cuidaban la edificios... las cárceles, la cárcel, sobre todo. Sí, entonces las eran Y las fronteras. Sí. Eran policías especializadas. Bueno, ahora lo que ocurre, también no me dejará mentir el general, que este, tienes un excelente oficial que está trabajando muy bien en drogas y de repente lo cambia... A otra unidad. Y no dejas que ese señor se especialice. Eso es raro. Bueno, ya, no digo droga, digamos tránsito. O ya, no sé qué decir. lavado, lavado. En el tema de la policía, yo vengo de esa policía especializada en investigaciones. Usted era PIP. Claro. Nosotros resolvíamos los casos en cualquier parte. Y qué bonito resolver un crimen cuando no hay testigos, no hay... Es un reto a tu talento, a tu capacidad eso ya no veo ahora pocos casos que con el tema de con el tema de anticorrupción que por ahí dirían algunos detectives que van quedando pero sí el, mira, el coronel de homicidios claro, por ejemplo yo he estado por es ejemplo he, he estado en, en Chiclayo, casi la policía no investigaba tuve que reformar a toda la policía organizar la investigación y, y fortalecerla cuando me enviaron al cayo igual la policía no investigaba no esclarecía los homicidios tuvimos que organizar recomponer instruir y resolvimos agarramos 56 sicarios o sea homicidas entonces este, se ha perdido en el campo de la investigación y lo que no se investiga, mañana más tarde no puede ir a la cárcel, no se sanciona, se está generando un clima de impunidad. A ti te asaltan hoy día, uh -huh. mano armada, eh, eh, a los tres meses vas a recibir una notificación de la fiscalía que el caso está archivado porque no se puede resolver. ¿Por qué García hizo eso? Personalmente, mi opinión personal sí. y la visión que tengo es que este, la policía de investigaciones en su momento capturó al papá de Alan García porque ah, estaba en una facción del APRA radical la así es, del APRA rebelde ah, y ahí había una venganza personal y por otro lado cuando era congresista o estaba postulando al Congreso también lo capturó un coronel de seguridad de Estado y él tenía algunas entonces este, cuentas el, el primer por, acto por que saldar. hizo fue eh, dar de baja al coronel y, y, y porque yo de recuerdo que además yo recuerdo que además yo veía mucha tele desde muy chico me acuerdo cuando fue la ceremonia de la nueva Policía Nacional que me llamó mucho la atención, el uniforme era celeste. Era como que la policía, la policía celeste, o sea qué raro, parecían babies, ¿no? Todos celestes. Le llamó usted la atención, es un uniforme celeste, ¿no? Sí, este. ¿Cómo, Ay, ¿cómo cayó eso en la policía? Eh, Caído mal porque no era el, el color más adecuado la, la policía de alguna forma Representa la imagen también del país Cuando vienen los turistas, ven al policía El policía es parte de, de, de lo que el país vende Entonces hay que tener mucho cuidado ¿Qué uniforme le das? ¿Cómo el uniforme debe estar? Claro. ¿Correctamente uniformado? Ese uniforme, no. Entonces, este, eh, la justificación Era que no podía ser el uniforme De la Guardia Civil y la Republicana Las pibes no había problema porque no tenía uniforme, no tenía, uniforme. tenía que ser Pensaba uno nuevo guayaberas. Tenía, tenía que ser bueno. uno nuevo ¿no? Entonces por ahí alguna justificación, pero el color no era el más adecuado. Al final llegamos a, a al de el la Guardia Civil que es, o del, que es el, de la Republicana. Que actualmente usamos. Claro. Que no es precisamente como ni la Guardia Civil ni la Republicana. Es pues un como intermedio. Un, un intermedio, ¿no? Sí. Pero es importante que se respeten las especialidades. ¿Tú tienes uniforme de, de Guardia Civil, un poquito de, ¿eh? <risa> No, este sí. es este, más que es... De gendarme tienes... <risa> este, el, Pero ¿tú que estás de acuerdo con la idea o no? Es que yo creo que estando así Una, como están... Hay que hacer policías estando especializadas. Estando así como están, hay que respetar su carrera de especialidad. Porque inclusive gastan su plata, estudian, los mandan a estudiar afuera y de ahí, plin lo cambian de una unidad a otra. Que te cambian de región, pero Mira, no de especialidad. ¿Puedes voy a explicar, Susel, cómo era antes. Dígame. Por ejemplo, antes teníamos, en la Policía de Investigaciones, teníamos las direcciones especializadas, desde la DIRCOTE, la Policía Fiscal, teníamos la, la DIRINCRE. Entonces, tú salías como detective, trabajabas en la Policía Fiscal, por ejemplo, y te conocías todos los delitos fiscales y de ahí te mandaban a cualquier provincia, Tacna, Tumbes, y la hacías allá. Este, estabas en la DITIT, lo que era policía de drogas. Este, conocías bien el manejo de drogas y podías combatir la droga en cualquier parte del país. ¿Qué Pero es esa especialidad. Claro, ¿qué quiero claro. decirte con eso? ¿Qué quiero decirte con eso? Este, que el, el personal especializado tiene que rotar, tiene que rotar en el país. No puede quedarse en el mismo sitio porque la policía es tentada por la, la, Pero, ¿qué por ¿qué la pasa delincuencia. ¿Pero te... Que se quedan 10 años, 15 años en es una comisaría. Eso es malo, ¿por qué? Porque en una unidad, se quedan. Yo te digo. los delincuentes ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Que cuando lo sacan, no, ¿qué ellos hacen 15 años en una ah. comisaría. Por ejemplo, este mandan, mandan más que el alcalde y cuando viene el comisario, lo escuelean al comisario, porque él conoce ah. todo el territorio. Wow. El tema es que la, la, la, el crimen organizado, la delincuencia, trata de corromper al policía es. y ese policía ah. hay que moverlo. No es conveniente que se quede... Ya, en pero emoción. no mueven a los que trabajan en la calle, pero, que son... La, lo, los suboficiales ¿no? por ejemplo el, el personal de son, prevención que, igual que tiene que, que rotar es. entre las comisarías no tiene por qué estar pero en la misma comisaría pero no la vida. ocurre pero ese es un tema de gestión es un tema de gestión, tema de gestión pero gestión. tiene años y, y hay policías que tienen ahí superiores o sea, brigadieres yo, yo, te digo, 10, 10, yo cuando he estado de jefe de región he movido a, todo a todos el y Hasta no tanto? hacen su juicio para volver ¿Sí? hacen su juicio y vuelven el ministro del interior ha dicho que va a sacar al personal Administrativo policial a las calles. A todos los ministros de Todos lo han tratado. Todos. Pero aparece el señor que lleva 15 años en la comisaría y no pueden con él. No. Aparece el, com... el, no, ¿no? el suboficial es que, que lleva 15 y años en la comisaría en, con los sándwiches metidos en el, en el cajón y la claro, incacola acá no, que, no lo que pueden sacar. en Los casos son muy buenos, ¿No? muy buenos efectivos, ¿eh? los de a mí me encanta, yo he trabajado mucho con los de OPC, los de participación ciudadana que conocen pues a la gente y todo, pero también este en algunos casos en, en otras unidades no sería adecuado que ellos mantengan tanto tiempo en un solo sí. territorio, ¿no? No es conveniente. ¿verdad? No es conveniente. Más bien, Basombrío, que y yo trabajé con él, él creó esta unidad de... más, No, contrató civiles para sacar fotocopias, hacer los trabajos administrativos. Sí, Mira, te, te doy una experiencia personal. Sí. Yo llegué a Chiclayo, disculpen que déle... Pero quiero hablar de la no, historia por real. por favor. Historia real, claro. Chiclayo, con 300 efectivos menos que el año anterior, y encima todos los meses me, me pedían 300 efectivos para apoyar a Trujillo. Y, y se hizo lindo el trabajo en Chiclayo. Porque no se, trata, no se trata claro. de, de sacar al personal administrativo, al contrario. Yo organizé mis grupos operativos y nunca toqué a las comisarías ni a los administrativos para operativo especial No, yo tenía gente especializada claro. que me hacía el trabajo de preventivo 24-7. Puro operativo oficiales escogidos y suboficiales decentes, honestos y correctos que no, no, no hubo problema, el segundo año que estuve en Chiclayo no hubo ninguna denuncia ni ningún ciudadano de Chiclayo por tema de coimas en los operativos Esa es cuestión de gestión del comando lo mismo, de premio de haber hecho la mejor región del Perú, la, el mejor jefe de región del Perú, me enviaron a, a, al Callao que recién lo habían declarado en esta emergencia ah. igualito, me fui al Callao sin apoyo, no me, el, el comando policial no me dio ni una moto, ni un patrullero y, y no, tampoco efectivo policial. Trabajé con los que había en el Callao. Y con las unidades especializadas. Y, y, y tú puedes decir, bueno, esa gente del Callao tiene años y ya está corrupta. No todos, o sea, hay corrupción, no todos, sí. claro. Pero no todos. Cuando haces, uno se refiere a la corrupción, lo no que habla hace? de la sí. institución Por policial. Por eso, tío, ¿qué es lo que hace tú? De los buenos policías lo que, que los hay. Jaime, ¿qué es lo que haces tú como gestión? Te escoges a lo bueno, los Obvio. buscas, los buscas. y todo el que haya todas las unidades, y uno huele, sabe. Claro, me ajusté no 300 decir. buenos policías y ellos mm. operativos 24-7, todos los días, mañana, tarde y noche, sí, pues, y se bajó la incidencia sí. electiva y, la, y las muertes. Y con las unidades especializadas, no con el personal de la comisaría. Así es. Porque tú haces un operativo con el personal de la, de la comisaría y ya te esperan, Cierra la tienda. Una, una, que una cosa mala que afecta mucho al personal policial es que tú estás en tu comisaría, Sí. Ya vamos a hacer un mega operativo en este San Juan de Miraflores. Te mandan desde de, de, de Ancón, que te tu tu viajesazo, para hacer una finta de un mega operativo cuando no es tu zona, no es tu responsabilidad y, y, y tú no conoces al resto de policías. Yo prefiero utilizar personal capacitado, y entrenado, que me haga los operativos 24-7 mucho mucho más efectivo Club Aliaga ha sido ministro del Interior y Susel Paredes es congresista y también tiene experiencia municipal. Gracias a los dos Gracias, por tratar un tema de fondo en medio de una coyuntura en la que se hablan muchas y cosas. Que, y que el alcalde que ambos tienen además se haga asesorar ¿no? por gente que sepa. No puede estar hablando tonteras. Sí. Hay un Coresec. Él, él tiene que liderar el Consejo Regional de Seguridad Ciudadana. Mm. Él tiene que liderar tiene el de cercado. El, el, el alcalde de Lima debe conversar con el jefe de región de Lima. El problema lo tiene los dos. Gracias a los dos. ¿eh? Fíjense lo que está pasando a esta hora en la Avenida Arequipa. Eh, vamos a entrar en directo, pero esto es de hace minutos nada más. En un centro comercial en, repito, Avenida Arequipa, video de hace instantes, ocurre un incendio en un centro comercial. ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho? Avenida Arequipa. Sí, ¿qué he dicho? Digo. Avenida Arequipa. Es la región Arequipa. Ciudad de Arequipa, Disculpen. Ciudad de Arequipa, Disculpe. en la ciudad de Arequipa ocurre esto, fíjense, un incendio en un centro comercial, regresamos en directo, esto es octavo mandamiento en el horario estelar de Canal N, venimos.